Muy buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. En este video les voy a mostrar cómo pasar DICE desde Buenbit a través de Bitera a Binance gratis, sin pagar un peso de comisión. Así que bueno, como verán, acabo de comprar DICE para hacer este video. Tengo un total de 20, vamos a pasarnos unos 5 como para que ustedes vean para probar. El resto lo voy a dejar invirtiendo. Bueno gente, antes que nada van a necesitar descargar esta wallet que se llama Vitera. Es una wallet que funciona únicamente con DAI, no tienen otro tipo de cripto, solamente DAI. Se la voy a dejar en los comentarios a la página para que puedan ingresar directamente. Es una aplicación sumamente fácil de usar. Acá te dice dolarizarte sin barrera, transferir DAI gratis invertir inteligentemente. transferencias internacionales de dólares digitales, inversiones de DAI, hazlo rendir hasta un 8% anual, ábrete al mundo de la finanza descentralizada y dale seguridad a tu dinero digital. Bueno, eh, solamente sirve para aplicación en el celular, no se puede operar ni nada desde el navegador, solamente desde la aplicación. Así que vamos a la aplicación. Bueno bueno acá estamos en nuestra cuenta de bitera se tiene que hacer una van a la parte de recibir dinero acá te va a dar desde una bitera otra cuenta vitera. o si no desde mi cuenta de buen bit lo que van a tener que hacer es asociar las dos cuentas recibe DAI en vitera de tu cuenta de buen bit vincular mis cuentas bueno vinculamos la cuenta que es sumamente fácil lo único que te piden es que confirmes, te mandan un mail con un código, ingresa el código y listo, ya vinculas. Ahora nos da la opción de recibir dice de buen Bit. Le hacemos clic. Y fíjense cómo se carga enseguida el, el, sueldo, el saldo total que teníamos. Acuérdense que teníamos 20 y pico, podemos usar el máximo o podemos cambiarlo. Yo por ejemplo voy a poner 5 nomás, como para mostrárselo como ejemplo. El resto lo voy a dejar invirtiendo. Ponemos continuar, fíjense que te dice el costo de envío gratis. Confirmamos. Listo. Recibiste 5 DAIS desde Onebit. Fíjense cómo es totalmente inmediato. En menos de un segundo, o sea, salimos de la pantalla y ya tenemos los 5 DAIS. Ahora lo que hay que hacer es retirar por Binance, que lo que vamos a hacer es usar la, la red de Binance. Bueno, estando en Binance, ya logueado y eso, vamos a, a nuestra billetera y ponemos depósito. Acá te pregunta si querés depositar en criptomonedas o con plata fiat. Ponemos depositar en criptomonedas. Seleccionamos la moneda que queremos, en este caso va a ser DAI. La red, seleccionamos la de Binance Smart Chain. Y copiamos el código. O lo podemos escanear directamente. Bueno, ¿a quién le quieres mandar? Venimos acá. Le permitimos... Bueno, fíjense que nos figura que tenemos 5 DAIS. Ponemos usar el máximo. Continuar. Costo de envío gratis, gente. Totalmente gratis. Ponemos confirmar. Listo, enviaste los 5 DICE Bueno gente, paciencia entonces demora un ratito Listo, como verán gente Ya llegaron los 5 DICE Acá están los 5 DICE que mandamos Totalmente gratis